¿Te has parado a pensar que son los mapas? Sí, efectivamente, los mapas son representaciones en un plano de un trozo más o menos grande de la superficie terrestre. Pero, ¿cómo podemos saber lo grande que es el trozo representado? ¿A qué parte de la superficie terrestre corresponde? ¿O dónde está el norte para poder orientarnos? Para responder a estas preguntas, los mapas cuentan con unos elementos comunes. El primero que estudiaremos es la escala a la que están hechos. Esta es la relación que existe entre el mapa y la realidad. Para ilustrarlo, estudiaremos este mapa de Andalucía. ¿Verdad que la región es mucho más grande que la que este mapa representa? Pero ¿cuántas veces más grande? Como está hecho una escala a unos a 800.000 en realidad es 800.000 veces más grande. Las escalas pueden ser de dos tipos, numéricas y gráficas. Las escalas numéricas se expresan como una razón en la que el primer término indica el valor en el mapa y el segundo término el valor en la realidad. En nuestro ejemplo cada centímetro del mapa, por tanto, equivale a 800.000 centímetros en la realidad, o lo que es lo mismo, 8.000 metros, que son 8 kilómetros. Las escalas gráficas son más fáciles de interpretar. Se expresan mediante un segmento, normalmente dividido en porciones, indicándose la distancia real equivalente. En nuestro ejemplo, este segmento de 5 centímetros equivale a 40 kilómetros de distancia. ¿Recuerdas que habíamos dicho que un centímetro en el mapa era 8 kilómetros? Pues 5 centímetros son 40 kilómetros. Vamos a ver un caso práctico. Si quisiéramos hacer una estimación de la longitud de la costa andaluza... Tan solo tendríamos que recorrerla con una cuerda y posteriormente medir esta cuerda en el segmento de la escala gráfica del mapa.